¿Usted para qué toma la, quiere la palabra, señora Barceló? Señora Presidenta, simplemente para justificar mi ausencia. Eh, hoy no es un día de normalidad democrática y, por tanto, Esquerra Unida no va a participar de este debate y se va a la calle con los trabajadores de Radio Televisión Valenciana Burchasot. Gracias. Pues,